He insistido varias veces en la necesidad de que las prácticas no queden acotadas a un espacio o a un campo formativo específico, sino que atraviesen al conjunto de la formación brindándole cohesión al proceso formativo e incluso sentido a los distintos abordajes que se propongan en las distintas materias o espacios que componen un currículum de formación. Ahora bien, abordar las prácticas en, a lo largo de todo el recorrido formativo y en cada uno de los espacios de la formación, supone otra manera de entender las prácticas. En primer lugar, supone que concibamos que las prácticas o la práctica de enseñar no es solo un hacer, ¿no? que es un espacio destinado al hacer, mientras hay otros espacios destinados al conocer, sino que las prácticas implican un conocimiento, que las sostienen, implican experiencias, que también les pueden servir como fuertes referentes, implican pensamiento e implican también un posicionamiento ético-político y un sentimiento que hay que saber y poder transmitir a lo largo también de la formación. Las prácticas pueden ser convocadas de muchas y múltiples maneras, no solamente yendo a la escuela, sino que las prácticas pueden ser convocadas a través de relatos, de experiencias pedagógicas, de registros de observaciones, de casos, de escenas de películas, de filmaciones, de narraciones, de fragmentos de novelas, de análisis de materiales de clase. Quizás haya una dimensión que es la que eh, menos puede abordarse en este momento, durante la formación, que es cuando quienes están formando se ponen a prueba en una clase, ¿no? es decir, cuando asumen la enseñanza de un grupo de clase. Sin embargo, ahí también es posible adelantarse y avanzar con simulaciones, con microclases, con producciones de clases virtuales, que son bueno, las que en este momento, como docentes, tenemos que saber y poder producir. Hoy tenemos la necesidad de darle un tratamiento especial a las prácticas, un tratamiento diferencial, y esta necesidad se puede convertir en una oportunidad. Siempre que no lo veamos como una limitación, sino que tratemos de probar, de apropiarnos de otras formas o maneras de formar, entonces solo se trata una vez más de formar y de enseñar probando, experimentando y capitalizando todas estas experiencias que producimos cuando enseñamos y sobre todo cuando tenemos que enseñar y formar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 promueve la generación de capacidades propias y necesarias de un mundo profesional específico. Creo que una primera cuestión con respecto a, a, a, a, la, a la situación de pandemia es que su carácter ha cambiado con el tiempo, de una primera expectativa de un ciclo corto, que uno de alguna manera pensaba podía ser absorbido con relativa facilidad o, o con alguna planificación por el sistema, se ha convertido en un proceso relativamente prolongado. Surge la pregunta acerca de cómo, de cómo empezar a considerar este tiempo y la eficacia formativa de este tiempo, que constituirá para los estudiantes en una porción importante de su proceso formativo. Dice que el segundo nivel o el segundo plano para pensar la, la situación actual de pandemia. Es de acá, a mediano plazo y a futuro, y ahí surge tal vez mi, mi segunda nota, y entiendo que mucha gente ha pensado en este sentido: que es considerar la pandemia, eh, la situación, su impacto en el sistema educativo, como un analizador. Creo que en ese sentido la pandemia ha puesto muy en relevancia el modo en el cual la escuela, tal como la conocemos, actúa o deja de actuar por ausencia en este caso, eh, dentro de los mecanismos de diferenciación social acentuados por décadas de creciente desigualdad en el mundo entero y en particular en, en Latinoamérica y muy crudamente en nuestro país, en la situación que todos conocemos. Digo, si bien esto ha reconocido zigzag y con periodos de recuperación importante, eh, el saldo final es un aumento de la desigualdad estructural que no ha podido ser eh, superado en los mejores momentos de mayor distribución y mayor reconocimiento de derechos, lo cual encuentra al país en una situación mucho más compleja. El sistema educativo enfrenta una situación mucho más compleja. Creo que la pandemia lo que muestra es con agudeza esa situación de desigualdad y cómo las distintas clases sociales se posicionan de manera distinta en el acceso a recursos educativos. La ausencia de la escuela en su formato presencial, en su formato habitual, expone con mucha mayor crudeza esta diferenciación. Y al mismo tiempo contribuye a marcar su relevancia. Creo que la situación actual vuelve a poner en fuerte evidencia su papel central y principal como, como espacio de distribución de conocimiento y de acceso de conocimiento y como motor principal de la transmisión cultural, sobre todo para aquellos sectores que se pueden beneficiar menos de otro tipo de mecanismos al cual los sectores mejor posicionados socialmente pueden acceder de otra manera. Basado en esto, mi tercera nota hace también al problema de la centralidad de la escuela, y sobre todo en este momento donde la presencialidad no se hace posible, eh, el repensar nuestro proceso didáctico, nuestra manera de pensar en didáctica, en la medida en que la presencialidad se debilita, disminuye o desaparece, como en estos casos. Creo que la actual situación de no presencialidad exige repensar nuestras maneras de pensar la metódica, la sistemática y la estructuración didáctica que ayuden a crear marcos que sostengan mejor el trabajo individual y la autogestión, que cada estudiante en su familia y sin el apoyo escolar pleno que implica la interacción directa, deba desarrollar por su propia cuenta. Mi cuarta nota, por lo tanto, hace también a qué pasamos y cómo pensaremos el futuro. Y es probable que eh, la, la importante experiencia que todos hemos tenido en este tiempo con respecto al uso de nuevas formas de comunicación, de nuevos instrumentos, eh, de nuevas bases, de nuevas plataformas para la interacción didáctica, eh, ha despertado mucha expectativa en algunos de cómo esto repercute en el futuro, en lo que sería un, una renovación del planteo de enseñanza en los distintos niveles del sistema educativo. Una de las cuestiones centrales que nos aparece eh, es que pasa...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 eh, que encierra, eh, y con todas las dificultades que se presentan de muy diversa índole, eh, están reponiendo la escuela. Cada autor o autora ha tomado una mirada de acuerdo con el tipo de investigación que realiza y con su punto de vista y experiencia. Podemos decir que estamos frente a un acontecimiento con la pandemia, algo que surge de manera inesperada en nuestra cotidianeidad que irrumpe en una regularidad vivida mal llamada normalidad hasta el momento en que hace su aparición el coronavirus. Situación que emerge sin ser prevista, cambiando dimensiones estructurantes de nuestra realidad, como lo son nada menos que el sentido de la vida y de la muerte, la proximidad a la enfermedad, la letalidad, el sufrimiento por lo que la enfermedad provoca, y por lo que significa la pérdida de quienes queremos y son nuestros allegados. El cambio en la noción de tiempo que nos enfrenta a vivir en una hora sin pasado por lo abrupto de su aparición, ni futuro por el desconocimiento de sus consecuencias, una temporalidad nunca vivida en tanto un tiempo sin duración previsible. Imaginariamente podemos sentirla más cerca o más lejos, podemos negarla o darle presencia. Pero la pandemia, con su fuerza arrolladora, hasta hoy no se detiene. Se extiende, se propaga. Aumenta el número de víctimas día a día en su fluir constante. Las modificaciones en cuanto a la noción del otro, que de ser un partenero, un compañero, un par, pasa a ser alguien que potencialmente nos significa una amenaza alguien de quien hay que cuidarse, protegerse, instalando una relación de desconfianza más o menos consciente. Sin tocarnos, sin abrazarnos, sin acercarnos por temor al contagio, se pierden en lo cotidiano las formas espontáneas de expresar cariño, reconocimiento, angustia, de ser uno mismo a través del otro. Así las angustias primitivas van tomando su lugar, nos persiguen, nos debilitan, ...y nos endurecemos como modo de defensa frente a ellas. Situaciones que afectan nuestra omnipotencia, omnisapiencia... ...nuestra seguridad en el vivir y que nos ponen de frente a lo ficticio... ...de creernos intocables y frente a las múltiples debilidades... ...que un virus ocasiona. Son algunas dimensiones a las que se agregan las condiciones... ...de trabajo y económicas que necesariamente cambian el escenario de acción. Situaciones de estar encerrado psíquica, física y socialmente, que nos deterioran y modifican y que nos llevan a pensar la educación de otro modo, sobre la base de preguntas profundas y fundantes que no se resuelven con un cambio de técnicas y que ojalá permitan cuestionar el lugar de centralidad y de dominio que el hombre se otorga. Enfrentar la incertidumbre, el desconocimiento, la impotencia, el saber y poder decir no sé, desarrollar la capacidad de mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos qué de nuestra cotidianidad nos condujo a esto, qué caminos equivocados hemos tomado como civilización, qué construcciones antroposociales han construido un ser a la vez tan potente como para ser artífice de este mundo moderno y posmoderno. Hemos recorrido con los distintos autores convocados algunos abordajes posibles para organizar estas visiones, y conservando el ánimo de no reducir, es que hemos propuesto el término y el significado de analizador, para conservar la variedad, lo diverso en las formas de pensar, poniendo en análisis un campo problemático, como el que la pandemia nos plantea en el ámbito educativo. Por eso es que es imposible pensar en reducir los distintos aportes a una única mirada, y preferimos tomarlo desde el concepto mismo de analizador, que implica una relación siempre entre analizadores y analistas, y que funciona como un revelador a nivel de las instituciones y de la sociedad. Nos preguntamos entonces, ¿qué análisis nos permite a nivel educativo en la enseñanza y la formación? ¿Qué nos revela pensar en la pandemia en el marco educativo? Señalaremos brevemente algunos abordajes hechos por los autores, sabiendo que un analizador descompone la realidad en sus elementos, pero que tratándose de un campo complejo, establece siempre relaciones, no pierde el sentido de todo, aunque indaga sus componentes. El análisis consiste en descomponer un material para encontrar su sentido oculto, nos dice la pasada. El analista decodifica mensajes... Interpreta desde un marco teórico articulado, mientras que como analizador provoca el imaginario. Tomar estos aportes desde la perspectiva del analizador es crear un intermediario entre el investigador y la realidad. La pandemia exige al sistema educativo su replanteo, jugar en el marco de lo posible para seguir cumpliendo su función ante la situación extrema del no contacto entre personas, del reemplazo de la relación cálida y cercana por una imagen que siempre será una mediatización artificial de la presencia humana, de la relación directa. Estamos frente a un analizador surgido naturalmente, difícilmente abarcable y que requiere de la construcción de otros analizadores. Analizadores naturales y artificiales a conocer y a inventar para provocar fenómenos y catalizar lo que se presenta disperso, con significados distintos a revelar de lo desconocido de este acontecimiento y de lo ya conocido en la institución escolar que ante el nuevo fenómeno se modifica, mostrando sus límites. ¿Es la deserción el mismo hecho antes y ahora, podríamos preguntarnos? ¿Qué significados encierra? ¿Implica un mismo proceso la carrera docente que antes? ¿Y la práctica docente? ¿Qué requiere de los alumnos y de la escuela como ambiente necesario? ¿Cómo reemplazar el aula por un programa virtual? Y como estas otras preguntas surgen de los vídeos. Así hemos recorrido con Fernanda Laforcade y personas de su equipo interrogantes sobre la carrera y el trabajo docente centrándose en las regulaciones de la carrera docente. Las formas de regulación y los sentidos de los recorridos de los docentes la carrera como dimensión del trabajo docente, el pensar nuevas situaciones y escenarios que se presentan, el sentido colectivo afectado en el contexto de aislamiento, así como las tareas nuevas y el contexto del hogar que modifican las rutinas ante el desafío que la enseñanza virtual plantea. Así hemos recorrido con Fernanda Laforcade y personas de su equipo interrogantes sobre la carrera y el trabajo docente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 que la enseñanza virtual plantea, y se aborda la reconfiguración de algunas prácticas y la preocupación de cómo construir el rol en la no presencialidad, del lugar que ocupan los y las docentes en la nueva estructura. Al mismo tiempo, surgen resistencias que intentan seguir haciendo lo mismo. Así quedan abiertas preguntas para seguir indagando desde una mirada socioprofesional. Daniel Feldman se interroga acerca de cuáles serán las huellas que deja la pandemia en la enseñanza. Una mirada más pedagógica y didáctica. Pensar en dispositivos es una respuesta para la pregunta acerca de la eficacia formativa. Un interés especial merece tomar la relación educación y situación social en la pandemia que Daniel desarrolla. Problemas tales como la exclusión e inclusión, el ejercicio pleno de derechos, los procesos de desigualdad en aumento, los posicionamientos propios de las distintas clases sociales se plantean. Otra nota señalada es más didáctica y nos lleva a la necesidad de repensar el proceso de enseñanza, el lugar de la virtualidad en él, el marco teórico y metodológico que se requiere, el uso de nuevas formas, plataformas e instrumentos, el tipo de relaciones interpersonales. Lo virtual, pensándolo no como reemplazo o agregado, sino como una pedagogía y una didáctica con rasgos e instrumentos propios. Diana Massa plantea una mirada centrada en la experiencia que estamos viviendo, lo que nos está pasando y señala tensiones con dimensiones de análisis diversas. Considera que son valiosas para pensar la transformación a lo virtual y para hacer visibles cuestiones propias de la enseñanza. Así marca como tensiones la directividad, no directividad de naturaleza didáctica y se pregunta por el grado óptimo de presencialidad. La segunda tensión es de naturaleza psicosocial y se refiere a cuál es el tipo de relación a establecer con los estudiantes considerando que la tarea es una construcción de tipo productivo que se da en el encuentro de los actores. La tercera tensión se da entre la enseñanza, centrada en conocimientos a transmitir, y la formación que desarrolla capacidades. El análisis debe conducir a incluir como problema qué nos pasó como formadores en la pandemia para poder conocernos mejor y desde allí transformarnos como docentes. Andrea Lio, por último, nos invita a volver sobre la experiencia para capitalizar nuevas formas más allá de la presencialidad. Plantea un abordaje en profundidad, en la verticalidad que abarque a la vez al conjunto de la formación y que atraviese desde la multidimensionalidad todos los espacios formativos donde las prácticas sean objeto de preocupación de todos los docentes y no queden separadas del resto. Las prácticas no son solo un hacer Implican conocimientos, el no poder acceder a las escuelas, como en este momento ocurre, convoca a pensar en otros procedimientos como relatos, casos, films, etc., que nos acercan a la realidad del aula y reemplazan siempre de manera aproximada el dirigir a un grupo de clase. Las carencias nos invitan a animarnos a practicar de distinta manera. Es necesario probar y experimentar nuevas formas. Cada autor ha hecho sus análisis que han destacado distintas facetas del problema educativo en la pandemia. De estos audios diferentes entre sí, surge la necesidad de analizar lo ya existente a la luz de los cambios inesperados que la pandemia genera, el sentido de analizador y analista nos ayuda a pensar, a analizar la experiencia, a reflexionar sobre nuestras prácticas más o menos perimidas y repetitivas como una salida para lo que enfrentamos. La búsqueda de opciones para no ahondar la desigualdad, la real apertura de oportunidades, la formación de docentes que piensen, creen dispositivos, se relacionen adecuadamente con sus alumnos y pares la búsqueda de formas metodológicas nuevas y distintas, la combinación creativa de lo real con lo virtual, crea sin duda nuevos caminos a transitar.